¿Qué suena? ¿Es Lucas esquí? Charlie, Charlito, hey, Amagorilla, hey. Fanito, Fun. me mueve la ambición. Tengo muchachos y tatianas adictos a mi dough. Donde hay dinero hay amor, pero no tiene valor. Yo sigo acumulando tantos, esto parece pro. Amagorilla. Si Tatiana se adicta a mi dough. Donde hay dinero hay amor Pero no tiene valor Yo sigo acumulando tantos si Esto parece el pro Y yo soy el baby pro No quiero trato con nadie Me encierro en la habitación Hasta que el mundo se acabe Se nota que he dormido mal Si le echo culpas al aire Me vinieron a visitar los dementores De Harry están haciendo me, sparring, me cago en la policía Sueño con seres inmundos Violando a Santa María Conozco buenas personas Que le han hundido en la vida Por eso creo en mí mismo Y no en comer las pastillas Ama gorila, fanito Me mueve la ambición oh. Tengo muchachos y tatianas Adictos a mi dog oh. Donde hay dinero hay amor Tengo muchachos y Tatiana's adictos a mi dog Donde hay dinero hay amor, pero no tiene valor Yo sigo acumulando tantos, esto parece el pro Donde hay dinero hay amor, donde hay amor no hay dinero Por eso bailo con la muerte y me llaman el torero Me preguntan que si quiero, me preguntan que si meto. Mi madre le mi mente enferma y no se cree mis te quiero si Me cuido, te lo prometo, lo único que he hecho es ser yo Y este tampoco soy yo en mi pecho yo soy un cuerpo gaseoso aprisionado en mi pecho ama gorila fanita ama